El nuevo modelo de factura eléctrica afectará a los consumidores que se encuentran bajo la modalidad de precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC, la tarifa más económica y más habitual en el territorio nacional. De forma que habrá tres tramos horarios con sus respectivos precios en orden descendente, punta, llano y valle. También se abre la posibilidad de que los consumidores tengan, si así lo desean, dos horarios de potencia contratada. Hasta ahora eh, podríamos estar en el mercado regulado con o sin discriminación horaria. Pero esto eh, va a cambiar, va a cambiar ahora en 10 días. El 1 de junio cambia y las tarifas discrimina sin discriminación horaria van a desaparecer. A ver, para que os hagáis una idea, eh, la gráfica verde es la tarifa del mercado regulado sin discriminación horaria. Entonces vemos que aunque varíe según la hora, aquí abajo tenemos la hora, por pues la noche es más barata. Y ...por el día más cara... ...pero bueno, se mantiene dentro de unos límites... ...cuando tenemos una tarifa... ...con discriminación horaria... ...aunque el precio varía por hora... ...pero existen dos tramos bien diferenciados... ...en los que el precio es bien diferente... ...entonces por la noche... ...pues la energía es bastante más barata... ...mientras que por el día... ...tenemos un escalón... ...que supone una gran diferencia... ...entonces si, si, no, si no somos capaces... ...de tener gran parte de nuestro consumo en las horas valle y lo acumulamos todo en las horas pico, pues nuestra factura se va a incrementar. La nueva estructura de la factura eléctrica estará basada en la discriminación horaria y en dar mayor peso al término variable de la factura. Con motivo de aclarar estos nuevos cambios, Adelante Covina ha contado con un experto en la materia para informar a la ciudadanía sobre estas modificaciones y animarlos a revisar su factura, evitando así sorpresas inesperadas a final de mes el cambio se va a producir y si nosotros no decimos nada a la compañía, pues nos van a mantener la misma potencia para los dos tramos. Esto es para el mercado regulado, pero es que el, el mercado libre también se va a ver afectado y si no lo habéis recibido, seguramente vuestra eléctrica os notificará que el precio fijo que tenéis va a variar como consecuencia de este cambio y también vais a, a tener Dos do potencias contratadas según el tramo. ¿Cómo se existe en el mercado libre o en el mercado regulado? Bueno, pues las tarifas del mercado regulado suelen llevar en algún lado de, de, la, de la factura escrito precio voluntario del pequeño consumidor. Y la potencia, como te digo, pues por la noche.